Hola, bienvenidos al concurso de conocimientos de la monarquía del Perú. Es momento que evalúes tu conocimiento sobre el concepto de monarquía moderna del siglo XXI. En este video encontrarás dos preguntas, las cuales podrás responder en 5 segundos. Posteriormente, conocerás la respuesta correcta. Ha llegado el momento de concursar sin demora, empecemos. Pregunta número 1. Las monarquías del siglo XXI se clasifican de acuerdo a... A. Colores. B. Poder de veto sobre leyes. C. Castillos. D. Presidentes. Tienes 5 segundos para responder. ¿Listos? Empieza el reloj. Una vez más... Cuando el contador del reloj termina, se iluminará la respuesta correcta. La respuesta es opción B. Cuando el monarca tiene poder de veto sobre la creación, anulación o cambio de leyes, entonces decimos que es una monarquía verdadera. El hecho de que el monarca tenga poder de veto amplio significa que está por encima de los políticos y puede también remover personas de sus puestos o convocar a referéndums para que los ciudadanos decidan sobre situaciones que les afectan directamente. Este temor a ser removidos ocasiona que los políticos sean más profesionales y cuidadosos, evitando corrupción, mentiras, demagogia y populismo que causan crisis políticas y subdesarrollo. En el siglo XXI, un monarca con poder de veto no significa que es un monarca absoluto como en la época medieval. Un monarca moderno con poder de veto protege mejor a la democracia, permitiendo que los ciudadanos elijan a representantes que satisfacen mejor sus necesidades como país. Hay países donde el poder de veto del monarca es definido mediante referéndum informado, por los ciudadanos, quienes son los que incrementan o reducen los poderes del monarca de acuerdo a la confianza que tienen en el mismo. E inclusive, pueden remover o abolir la monarquía, con 1500 firmas para convocar un referéndum informado, eficaz y eficiente. Por otro lado, cuando el parlamento o congreso tiene el poder de veto sobre las leyes entonces decimos que es una república coronada ya que todo es decidido por el parlamento y el monarca no puede influir de manera positiva o negativa. Esto es similar a la república clientelista donde los políticos del ejecutivo o legislativo o inclusive la justicia cuando es manipulada por los políticos se pelean por el poder y no hay nadie que los controle creando crisis políticas constantes y corrupción. En la República Coronada, el Parlamento está por encima del monarca, inclusive define su presupuesto anual, controlándolo de manera indirecta al no permitirle independencia financiera. En 2022, el país con mayor estabilidad política en el mundo es una monarquía, el pequeño Principado de Liechtenstein. En 1939, Liechtenstein era más pobre que el Perú, sufría de crisis social, religiosa y económica, sin recursos naturales ni educación. Gracias a la monarquía, adaptando y mejorando el modelo suizo, se convirtieron en país desarrollado en 30 años y en 2022 tienen el Producto Interno Bruto por Ciudadano más alto del mundo. En Liechtenstein, el monarca tiene poder de veto amplio otorgado por el 76% de ciudadanos en 2003 y fue refrendado nuevamente en 2012. En contrapeso, los ciudadanos tienen el derecho constitucional de remover al monarca inadecuado o abolir la monarquía, con tan solo 1.500 firmas para convocar un referéndum constitucional informado. En otro video explicamos lo que puede aprender la gran Alemania y el Perú del proceso de éxito del pequeño Liechtenstein. Segunda pregunta. La ambición para tener más dinero y por tanto el riesgo de corrupción se elimina en un monarca así. A. Es designado por Viracocha. B. Es pobre. C. Lo tiene todo para vivir bien y reinar. D. El parlamento le asigna presupuesto. Recuerda, tiene 5 segundos para seleccionar una opción. ¿Listos? Empieza a correr el tiempo. La respuesta correcta es C. Un monarca que lo tiene todo, dinero, poder de veto, prestigio y honor, para vivir y reinar sin preocupaciones no es manipulable por nada ni por ningún político, grupo de poder o gobierno extranjero. Un monarca no puede corromperse si tiene independencia financiera total ya sea por tener una fortuna personal privada y o por derecho propio. Esta fortuna personal privada y o fideicomiso real por derecho propio no recibe ningún dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos. Por ejemplo, un monarca puede tener independencia financiera por derecho propio de acuerdo a su título real, que le permite utilizar los beneficios de fideicomisos de la corona para cubrir los gastos de la monarquía. Estos fideicomisos reales son administrados de acuerdo a ley y con transparencia y pagan impuestos igual que otras empresas y ciudadanos. Un monarca que recibe un presupuesto del parlamento proveniente de los impuestos de los ciudadanos puede ser manipulado por los políticos, por tanto, puede corromperse. Un monarca que no puede pagar los gastos de la monarquía siempre va a necesitar dinero y por tanto, corre el riesgo de ser corrompido por grupos de poder también. Por eso en las monarquías simbólicas, donde el poder de veto reside en los políticos del parlamento y no en el monarca, ...asignan a la corona un presupuesto anual proveniente de los impuestos de los ciudadanos. Pero a cambio, el monarca debe hacer todo lo que dicen los políticos... ...de lo contrario, no recibe un presupuesto adecuado para cumplir sus funciones reales. Si el monarca está restringido financieramente... ...entonces no puede realizar muchas actividades que beneficien a los ciudadanos. Por tanto... Si los ciudadanos perciben que el monarca no trabaja mucho, entonces cuestionan constantemente su utilidad para el país y la imagen del monarca se debilita poco a poco. Queremos hacer notar que también existen monarquías con financiamiento mixto, donde el monarca recibe un presupuesto del parlamento proveniente de los impuestos de los ciudadanos y también tiene una fortuna personal privada y o fideicomisos reales. Ambos le otorgan independencia financiera. Cada año, los beneficios de fideicomisos de la corona son entregados al Estado para que los reparta entre todos los ciudadanos. Es decir, el monarca recibe un presupuesto fijado por el Estado y entrega a cambio los beneficios variables de sus fideicomisos reales. Normalmente, los beneficios, variables, de los fideicomisos de la corona, sobrepasan considerablemente el presupuesto fijado del Estado, es decir, los ciudadanos reciben más dinero del que entregan a la corona. Bien, los diferentes tipos de financiamiento de monarquías los veremos en otro video. Felicidades a los participantes.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 Recuerda compartir esta información. Hasta pronto.